voy a pagar línea voy a ir que ¿Qué na na la la me voy con la ¿Qué la? No, qué no sé si te quieren, bueno, no te quieren. Si no, aquí no, no, no, no, no, no, no, no, Que no, no, no, no, no, no, no, no, qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 ya yeah, it'll be you, ya Ya ni ya Ya a woman better. ya ya ya I'm Ya ya a little Ya, of a ya bit of a little Ya, of a little bit of a little bit of a little bit ya ya o, <laughs> no,